Insomnio, dolores de cabeza, depresión, ansiedad y la lista sigue. El aceite de cannabis se consume cada vez más. Lo consumen actrices, influencers y hasta cocineros experimentales y es un gran negocio. Pero a ver, a ver, a ver, ¿sirve el CBD para todo o se están exagerando sus propiedades? Sí, sí, sí. ¿Pero eso te pega? No, no, no. El CBD no te lleva de viaje. De la planta de cannabis se extrae el THC, que es psicotrópico, pero también el cannabidiol o CBD. Y de ese te vamos a hablar hoy. Actualmente el CBD tiene dos usos. El farmacéutico con medicamentos como el Epidiolex, aprobado para tratar convulsiones epilépticas y el dolor, con normas de producción muy estrictas. Y está la línea comercial y de venta libre, como cervezas, chicles y hasta champús en los que el CBD figura como sustancia activa. El consumo de CBD está autorizado en muchos países de Europa y con fines medicinales la legislación avanza también en algunos países de América. En Alemania hay una gran oferta de estos productos, en internet, en droguerías y en tiendas especializadas como esta. Vendemos los aceites de cebre. Es para, eh, la, para la gente que puede tratar uh, trastornos del sueño, eh, estrés o para ayudar a relajarse. ¿Y estos productos son medicamentos? Um, oficialmente no es a prueba uh, como alimentos o medicamentos. Um, vendemos um, los aceites de CBD como aceite aromático. Hay de todo, pero no todo es lo mismo. Alemania tiene... Un, un sistema de acceso al cannabis medicinal que permite lo que se llaman habitualmente formulaciones magistrales y en ese caso es la farmacia, quien, el farmacéutico, quien formula eso antes de entregárselo al paciente. Ahora bien, cuando hablamos del CBD en Alemania mucha gente lo identifica con productos, digamos, de venta libre que se venden no necesariamente en farmacias y evidentemente en cuanto a la calidad de esos, product de esos productos podrán haber algunos que son muy buenos. Pero también, por falta de controles, puede que existan productos que realmente no tienen la cantidad de CBD, que, de CBD que, que dicen tener o que pueden tener ciertos contaminantes. En diciembre de 2020, Naciones Unidas reclasificó el Canales. Lo eliminó de la lista 4, pero lo mantuvo en la lista 1, porque considera que su uso no controlado sigue siendo perjudicial. Pero al sacarla de la lista 4, la ONU hace un reconocimiento a sus propiedades medicinales y terapéuticas impulsando la investigación científica. Esta decisión de Naciones Unidas dio un impulso al negocio de la hora llamado Oro Verde. ¿Y qué dice la ciencia? Las evidencias que tenemos hoy en día que son muy sólidas es en, en primer lugar en epilepsia refractaria. También se utiliza con bastante evidencia en los pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia, eh, en pacientes que tienen rigideces musculares, como por ejemplo en esclerosis múltiple, y por último, que es la población que creo que más usa, con, cuando hay presencia de dolor neuropático. Aunque no todos están de acuerdo sobre sus beneficios. En conclusión, los estudios científicos respaldan el uso del cannabidiol con fines médicos en patologías muy puntuales. En el caso del CBD de venta libre, el tema es más complejo. Su efectividad depende de factores como la procedencia, la calidad y el grado de concentración del aceite. Si hay algún tema al que quieren que echemos un ojo, escríbanos. Y nosotros lo verificaremos por ustedes. <risa>